Creo que los profesores te tendrían que dar más motivación a la hora de sacar un examen así aprobado, porque no es lo mismo que estudies muchísimo y saques buenas notas, que ahora estudies poco y saques no, notas aprobadas. Eh, lo que tendrían que hacer es animar más a los chavales y eso, que por ejemplo sacas un 5, bueno saca un 5, esfuérzate más y eso, eso es lo que quería hacer yo, no... O A sea, con 5 tienes que estudiar, mejora, no sé qué, haz más cosas, no. Lo que tenían que hacer es, sacas un 5, bueno, esfuérzate un poquito más, sácate mejores notas, pero has aprobado, eso es lo fundamental.